Hola, hola, buenos a todos, aquí somos comentando Un día más a la taberna y hoy volvemos Un domingo más con la coctela de Hearthstone Esa serie donde Vosotros decís qué carta es la Protagonista de nuestro mazo Y nosotros en base a esa carta Tratamos de sacar un mazo Relativamente decente Divertido, que sea, no sé Entretenido o al menos algo diferente A lo que se puede encontrar por ahí Y ese ha sido El Capítulo de hoy, hemos cogido a Neptuno en el cazamareas, que fue el protagonista de la, de la encuesta. Y hemos formado un mazo alrededor de él. ¿Qué hemos utilizado? Pues hemos utilizado un mazo de control warrior, ¿vale? Que la idea es ser capaces de controlar la mesa, más o menos limpiar el, el campo rival. Que no, tenga, que no tenga esbirros, o al menos ser capaz de protegernos de los esbirros que nos puedan meter. Y aguantar hasta el punto en el que nuestros bichos grandes revienta en la partida vale tenemos bueno lo veremos más adelante pero tenemos bichos bastante potentes tenemos daño directo a la cara tenemos formas muy muy muy muy variadas de conseguir armadura que al fin y al cabo eso te queda un colchón para poder aguantar y, y llegar a ese punto que quieres estar en el que tienes pues eso tus 10 cristales de maná y a cada turno sacas un bicharraco encima de la mesa que el otro tiene que ver, a ver cómo lo gestiona y pones en aprietos a, al resto de mazos, o sea, mazos agro o otros mazos de control, con la cantidad de esbirros que sacas, la verdad eres más o menos imparable, o al menos esa ha sido la sensación de jugar el mazo. Bien, empezando por uno de los puntos más importantes que hemos comentado antes, es el generar armadura, el hecho de eh, tener un colcho lo suficientemente grande como para aguantar eh, al principio de la partida Y bueno, ir ya después sobrado en comparación al, a tu oponente Entonces la idea es, con cartas como vigilar la ciudad que te da 3 de armadura y te invoco a provocar eh, Bloquear con escudo, eh, el guardia del cargamento, que esta es una locura Si podemos meter alguno de los esbirros que tienen provocar en mesa y luego meter el guardia del cargamento es una carta que tiene un valor brutal, porque te va generando 3 puntos de armadura por turno y si no te lo matan, te haces el colchón de 30 de armadura fácil, pero fácil. Enganchando entre una cosa y otra, eres capaz de generar muchísima armadura. Luego tenemos también el Tragalaba Igneo, que esto es una locura, que como tenemos un mazo con costes muy altos, tenemos pues eso eh, cartas muy tochas, como hemos comentado antes, robar o, o dragar cartas... Estilo como Neptulón, que son 10 de maná, eh, Onixia, que son 10 de maná, Aristraza, que son 9. Te da un montonazo de armadura desde fases muy tempranas de la partida. Entonces, lo dicho, genera armadura para que no nos toquen la carita en las fases tempranas de la partida. Combinando con esta última carta del Tragalaba Ignio tenemos las habilidades de Dragar. Esto para nosotros va a ser muy importante porque queremos tener a mano... Las cartas que necesitamos en este momento. O sea, podemos dragar con el pescador de arrastre. Podemos dragar también con el, bueno, el hechizo de las profundidades. Reduce en tres costes, o sea, en tres de mana el coste de las cartas inferiores del mazo y luego te da la oportunidad de dragar. Esto viene súper bien para reducir el coste de las cartas tochas. El aparecido de las mareas, por ejemplo, que también nos da armadura que tiene daño directo al extraza, Neptulón, todos estos bicharracos, si les podemos reducir el coste, pff, mejor que mejor. Además, en lanzando con esto, tenemos también el... dos cartas que combinan muy muy bien, que son el embajador Faelin, que te coloca tres esbirros colosales, que es una barbaridad, y Sirfimilia del Mar, que te va a intercambiar la mano que tienes tú con tu parte inferior del mazo. O sea, si podemos meter al embajador y luego hacer uso de Sir y para recoger esas cartas que tenemos en el fondo del mazo vamos a tener en la mano mmm, tres esbirros colosales cuatro, si tenemos suerte y metemos también a Neptulón eh, o sea, es una locura ese combo y funciona muy muy bien. bien y llegamos a este punto, pues nos falta el colofón final del mazo que como hemos dicho es el hecho de tener esos bichos colosales esos bichos enormes de coste alto para en el momento en el que se juegan en campo que te cambie la partida y darle un vuelco a tu favor tenemos a Onixia la jefa de banda que nos va a llenar el tablero súper fácil es un bicho con embestir que te viene súper bien para limpiar la mesa del mismo caso tenemos a nuestro protagonista de la coctelera que es Neptulón que tiene embestir, tiene viento furioso, es inmune al atacar, o sea, esta carta es una barbaridad para limpiar la mesa porque conforme sale limpias mínimo dos cartas. Pero es que luego cuando atacas, o sea, si sobrevive un turno y te toca atacar, haces el daño con una mano izquierda, el daño con la mano derecha y... Los dos ataques del Viento Furioso que tiene Neptulón, que en este caso van a ser atacan las dos manos a la vez, atacan las dos manos a la vez otra vez, o sea, es una barbaridad, muchísimo daño. Luego tenemos Alex Traza, que esto es al fin y al cabo pues un bicharraco 8-8 daño directo, que tiene 8 puntos de daño. También tenemos el Aparecido de las mareas, que son 5 puntos de daño y te dan un de armadura, o sea, tienes bastantes cositas por ahí para poder para poder, ya digo reventar la partida cuando cuando llega el momento si, con, si se consigue hacer el combo del embajador bueno pues se puede meter también el de el, el hechizo de las profundidades para reducir ese coste de los de los esbirros colosales que hemos añadido al mazo etcétera o sea tenemos bastantes recursos como para ganar la partida cuando cuando llega el momento si sí, hemos pasado esa oleada de, del early game del principio de la partida donde los mazos agro son son bastante poderosos a partir de ahí la verdad es que lo tenemos bastante fácil bueno en conclusión este mazo de la hotelera, la verdad ha salido muy bien o al menos a mí me ha gustado mucho jugarlo es un mazo dinámico de, de ir escalando poco a poco conforme van pasando los turnos Ganar muchísima armadura A lo mejor se queda un poco corto en esos turnos 6-7 Si no hemos conseguido reducir costes y, y nos han ganado mucho la partida en la mesa en, en los turnos 4-5 Que eso pues a lo mejor es, es complicado no Y es digamos el, el boquete o la falta que tiene este mazo en, en partida Pero bueno, llegado al punto de los esbirros colosales les pegamos un vuelco a cualquiera de los mazos que salgan por ahí La verdad Pero bueno, no sé, poco a poco Es un mazo tranquilo, distinto a lo que ya hemos presentado en otros capítulos de, de la taberna Y no sé, poco a poco hay que eso, acostumbrarse un poquito Y luego al fin y al cabo no deja de ser un, un mazo de control Ahora mismo está de capa caída el Guerra control Por el último parche justo ha salido esta semana Pero bueno ya que teníamos el mazo preparado y, y revisado, que ya se habían grabado los vídeos, etcétera Bueno, pues lo hemos traído y ya está, pero bueno, ahora hay que adaptarse un poco a los costes, ha cambiado un poquito y se ve que el porcentaje de victoria del guerrero control, o bueno, del guerrero en general, se ha ido a pique, está roño al 40%, pero bueno. Al fin y al cabo estamos aquí para disfrutar y no para amargarnos por el win ratio, así que lo dicho. Prueba del mazo, nos no contáis qué tal y revisad nuestro Twitter que va a estar aquí en la descripción para votar el próximo protagonista de nuestra coctelera de Hashtag. Así que bueno, eso sí, todo es todo. Espero que os haya gustado, que os hayáis disfrutado con el, con el vídeo. Ya nos contaréis si probáis el mazo o no. Y dicho esto, nos no despedimos. Venga, hasta luego. Adiós. I'm gonna win!